Con esta lista, Beatriz Goldberg, ella es psicóloga y escritora, es especialista en crisis individual y de parejas. Beatriz, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, no la escuchamos. Estamos como, ¿sabes lenguaje de señas, Beatriz? Porque no tenemos su audio. ¡Ahí está! ¡Vamos! Hola, a ver. ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muy ¿Escuchan? bien. Perfecto. Sí, sí ahora perfecto. Eh, parece que hay quienes zafan del mal de amores porque ahí recibimos un mensajito Sí, eh, muchas veces el mal de amores es terrible, es, eh, todos conocemos las canciones del corazón partido todo, Cada uno tiene en su haber y depende también en qué etapa de la vida es, cómo es, cómo cada uno se construye Cómo uno eligió la pareja porque hay algunas parejas que uno elige mal y a veces eso es muy importante porque ya tienen como fecha de vencimiento. Es como que no está bien elegida, hay que elegir a alguien que sea más acorde a uno, alguien que tenga que ver con, con nuestra individualidad. Porque a veces al, al haber elegido mal ya tenemos un anuncio o un preanuncio de que la pareja no va a funcionar. Por eso, en una buena prevención es el de encontrar bien la pareja. Uy, pero es Uy, un trayecto que... pero, pero difícil, No, pero ¿eh? digo, qué bien tenés que estar de acá para analizar todo eso. Sí, sí, porque a veces, viste, te encamotás y no mirás nada más. Claro, está. uno mira esa sensación de hipnosis, ¿viste? Del principio, de los primeros días, uno toma decisiones y lo toma el otro así. El asunto es que no te tiene que agarrar tan improvisado, aunque el amor viene así, es como que hay que encontrar cómo hacer como para unir, ¿no es cierto? Lo de acá con el claro. corazón, todo junto. Parta. Porque a veces uno elige algo que le parece o que es el ideal, o es la pareja que uno cree, o la que quiere la familia, o la oh. que quiere la, o una parecida, a la amiga de uno. Es como que hay que encontrar qué es lo mejor para uno, no para que a uno le haga bien. Hay que tener una pareja que te haga bien. Eso de sufrir por amor hollywoodense, viste que uno tiene, sufro de amor, esas frases que uno tiene, es como que da lugar a esas parejas tóxicas, donde hay eso, oh. esas, esas cuando, cuando uno empieza que que empieza así, eh, sub y baja, ¿no? que permanentemente, donde la pasión, y parecería que toda la persona está pendiente de uno todo el tiempo, que es lo que cada uno quiere en, en el fondo. Es, esas sensaciones de parejas tienden a romperse en algún momento. Pero viste ¿no? que Pero... nos gusta sufrir por ahí, porque dijiste recién la canción y escuchamos la canción que nos dedicó y la escuchamos y lloramos y nos acordamos y vemos la foto y vamos, ahí no al dolor. Pero recién dijiste la palabra edad. Depende, uh -huh. o hay, hay por ejemplo cuando somos más chiquitos que somos como más, más pasionales, ¿no? Y sentimos y nos enamoramos. Hay edades oh. donde podemos sufrir un poquito más, por ejemplo, ya vamos creciendo, ya sufrimos ya sabemos qué sí. es lo que queremos, por dónde queremos ir, no sufrimos tanto. O no hay edades para sufrir por amor. Es, es, es así, en la adolescencia viste en la prena el primer amor cualquiera, eh, es como que uno eh, siente que si se acaba el amor o se termina la pareja viste, se te fue, se te fue el mundo ¿no? No vas a encontrar nunca más viste, la, eh, bien, las personas vienen al consultorio, y, Ay, no, no voy a encontrar más, no puedo, si esta persona ya me dejó, nunca más voy a querer a nadie, ese nunca más que es increíble, como lo dicen con tanta pasión, pero en realidad después de esa vez van a querer muchas veces más. Pero es como que después uno tiene más claro que quiere también, ¿no? Claro. Uno idealiza, uno uh -huh. tiende a idealizar y uno tiende a hacer al otro la medida que uno quiere uh -huh. también. Uno con al otro y esto hace que a veces uno no elija bien tampoco. Porque uno se hace, se imagina al otro como uno quiere. Uno se hace como, viste, como si hacemos un rompecabezas, lo armamos como queremos, con, de esta forma, de la otra, con tales características. Y la creemos, porque a veces también hay muchos que nos venden una imagen al principio. Claro. Y vos, si vos vas a un bar, a un restaurante, no sé, o vas a, a una plaza, vos vas a ver enseguida cuánto tiempo tiene ese amor o cómo es. Le, le das una idea de cuánto tiempo, cómo es. Por la forma en que se hablan, ¿no? Por la forma... Vos te vas a dar cuenta que aunque uno esté bien enamorado, después de varios años no se mira de la misma manera. No son las películas de Hollywood. Y cuando uno quiere tener eso toda la vida, es muy difícil. Sí. Porque se cae y quiere... Bueno, esto no hay para siempre. Al contrario, pero se va como... Como madurando, viste, como una, como una sí, fruta. Hay que, que ir tanto. aprendiendo a apreciar otras cosas de la relación, no pretender ese enamoramiento que, que pasa, el inicial pasa, y después van Ocho quedando meses otras cosas. ¿La etapa de enamoramiento ¿Ah, dura? ¿Sí? ¿Ocho sí. Mirá, ¿Ocho meses? La, no la etapa de enamoramiento, sí. sí. Recién hablábamos, Beatriz, antes. Es verdad, que tiene como un tiempito, ¿Sí? a veces es menos también, eh, porque ahora estamos con las. Eh, etapas de los videoclips, todo, todo rápido, ¿no? Entonces ahora se aceleran los tiempos y por ahí la, la etapa de hipnosis que uno tiene con el otro, que uno lo está mirando y fascinado y uno mira lo que quiere, entonces uno se convence, ¿viste? Vos podés ver, ¿viste? Como cuando uno ve una película, cada uno ve la película de otra manera, uno ve lo que quiere. Imagínate con una persona, Tal vos cual. te imaginas lo que vos querés y buscas en el otro lo que vos querés o querés completar. Lo importante es cuando uno encuentra a la pareja, que uno encuentra que tenga claro que quiere también porque a veces uno quiere y no no, no tiene muy claro lo que quiere entonces cuando uno lo, lo tiene más claro, lo va construyendo y lo va armando este no a su manera, sino que el otro encaje con uno si es que encaja, no, no que yo lo hago a medida mía porque el otro no puede ser exactamente como yo quiero, porque claro. uno tiene una idea de lo que quiere Beatriz. pero a veces no es Uh -huh. Hablábamos sí. recién fuera de cámara y coincidíamos que, no sé, es lo que creemos, tal vez no, qué sé yo, qué es lo que ves en, en consultorio, nos dirás. Que las rupturas ahora uh -huh. en épocas de redes sociales son más difíciles, porque viste, antes te peleabas, te quedabas sufriendo y no sabías qué hacía el otro. Y ahora uh -huh. tenés tantas vías por las Intenta. cuales enterarte si rehizo su vida, sí. si no sí, sale con los amigos y vos estás tirando en <risa> la cama llorando, pero él sale con los amigos. Claro, y, la, y lo pendiente que uno está, si te borró, si borró tus historias, si borró las historias de esa persona. Claro, antes con solo no verte, bueno, y ustedes en lugares por ahí más chicos, es más difícil porque a veces uno se encuentra más, pero con, con, lo, con las redes sociales ni hablar, porque uno ve con quién sigue hablando, uno sabe si está en, un, en una aplicación que uno está con otras personas, es como que uno con las redes eh, tiene mucho, mucha información y aparte hasta gente que corta el otro por las redes hoy en día es como, viste, o anuncia y eh, bueno ahora ya no estoy más con el otro ah, y el otro no avisa me estoy ah. disponible uh, terrible empieza, empieza a seguir a más personas a darle like, viste que ahí te das cuenta. Claro, ahí te das cuenta que el otro va va un poquito ya eh, con menos entusiasmo contigo. Sí. Es como que hoy en día se controlan muchas cosas sí. y bueno, y justamente por ese mismo control viene más angustia. Sí. Porque aparte la compartís con los otros porque todo tu entorno también se entera de lo que siente el otro, sí. de lo que sube el otro. Sí. Sí. Sabes qué, Beatriz? Nos ¿Cuánto? dicen que, que llegan mensajitos y lo queremos compartir porque la consigna sí. obviamente el día de hoy era... Si han sufrido alguna vez por amor Perfecto. y querés leer lo que, que querés que te leamos, lo que nos decían. Mira, hola chicas, el que se enamora siempre termina herido, contundente, corto. Leandro <risa> <me> eso. <risa> buenas tardes chicas, me rompieron el corazón a mis 21 años. Sentí que el mundo se me venía abajo, pero llegó a tiempo el amor de mi vida a enseñarme el verdadero amor y acá estamos casados hace ocho años con una hija que hace hermoso mi mundo. Me encanta ese mensajito. A pesar de que ya pasaron 24 años de ese gran dolor, entre comillas, mira... Y hoy, ya conscientemente, es solo una anécdota, es más, ni siquiera vivimos en la misma provincia, ni tenemos contacto. Me pasa que a veces oh, lo sueño y vuelvo a despertar enamorada y dolida. Es verdad. no quiero hablar de eso. Mira, buen día, corazón, pero mira, me dice, lo tengo roto. Hace dos meses que nos separamos, me duele cada día. Hago mi vida, pero él es mi persona y vive en mí No quiero otro hombre, lo amo incondicionalmente Pero cada uno debe hacer su parte Tengo amor propio y trato de que ambos estemos en equilibrio Lindo mm. programa, corazón amarillo de la amistad oh. Chicas, linda tarde con ustedes Sí, ¿quién no ha sufrido? A mí me dejó mi novio cuando tenía 23 años Y para mí se terminó el mundo Y con el tiempo te das cuenta que todos sanos Besos Hola chicas, sí, nos hizo sufrir por amor. Hoy estoy casada con una persona hermosa que obvio no fue el novio que tuve. ¿Tenés la oportunidad de encontrar una pareja a los 68 años? Pero obvio que sí. <risa> Nunca es tarde. Los hombres no buscan mujeres tan grandes. Estoy en una aplicación y no encuentro hombres sinceros. Bueno, tema oh, el de la aplicación sí. también, ¿ah? ¿eh? Tema aparte porque... Ay. Sí, no, yo no sé muy bien cómo es eso. bueno Y todo un, le... un temor y la edad también. Vos sabés que la edad que uno tiene, bueno, uno siente que a determinada edad ya no merece eh, estar enamorado, no merece estar ya sea con la misma pareja con otra. Es como que es importante ver que en cada etapa hay un amor diferente, un, un estilo de amor diferente. no Pero voy a, a, sumar, tenés algo, en... voy a sumar algo, porque sí. esa televidente tiene 68 años y dice que no encuentra hablo con muchas personas, mujeres y demás, que dicen y tienen treinta y pico, cuarenta y menos también, guay. y dicen está durísimo el mercado. ¿Por qué? pregunta uno, porque no quieren responsabilidad, no quieren cosas serias. Te bueno, está el miedo a la pareja también, está, miedo está a el pareja. miedo a la no, mira. A miedo al que te lastimen también. Vos sabés que hay mucha gente que ha sufrido alguna vez viste con ese corazón partido y cierra la ventana o se separa y dice, bueno, ya ahora ya tuve mi pareja, ahora voy a tener solamente eh, relaciones fugaces, o sea que ya, ya una vez me lastimé. O claro. tiene miedo a ser herido. El miedo al ser herido en el futuro es una de las cuestiones que más cuesta al encontrar pareja, ¿no? Al querer encontrar pareja. Eh, justamente eh, por eso las aplicaciones, a veces la gente también pone algo que no es lo real también. Y muchos ponen, quiero una relación seria cuando tienen miedos o al revés. No, no siempre es todo tan sincero, ¿no? ¿no? Y bueno, y esto tampoco ayuda. Nadie muy sincero pone... Fotos de antes, eh, pone a veces lo que el otro quiere escuchar, entonces ahí, ahí cuando uno está, porque ese es, esa es otra de las cuestiones. Uno a veces eh, le cuenta al otro que le gusta lo que el otro le gusta, por ejemplo, le gusta el tango y nunca se lo bancó. ¡Ay, ah, hago gusta... el tango! verdad! Claro, hago el tango, y después te preguntan en algún momento y no entendés nada de sí. eso. Es como que... Eh, yo sé bailar bárbaro, por eso te digo en algún momento se caen las mentiras es como que uno se hace un mundo ideal, viste sí. como lo de Aladdin con el otro, que parecería que es justo lo que quiero y no es así, porque eh, la otra persona es una persona real y, y no me está contando lo que es por eso en encontrar pareja cuesta mucho y hay distintas formas Mirá. unas están las, las citas las, y otras están con, se vuelve otra vez a las presentaciones a veces de antes, pero están esos mieditos ocultos, sí, si y... uno no, no rompe esos mieditos ocultos, eh, el miedo al amor es uno de los miedos más grandes pero para, para, bueno, para, yo... ir, para ir terminando Beatriz porque seguiríamos hablando porque la verdad que es un tema recontra interesante porque a todos no, nos compete mí. lo que es el mal de amores, pero me parece que una cuotita de esperanza a todos los que han sufrido por amor, sufrir por amor claro. es sentir que estamos vivos, sentir que tenemos sentimientos que queremos y que, y que, y que, y que nada, me y quiero sumar eso. al cierre y, mm. y, y, y, ay que Beatriz, quiero que es me apostar. digas por sí o por no porque tenemos que cerrar. El no sufrir por amor depende de nosotros porque en definitiva somos nosotros los que decidimos si sufrimos o no porque el otro nos dijo no te amo más. Bueno, hay que estar muy eh, muy conectado con la autoestima de uno y poder trabajarlo y ver si uno eligió bien o mal, porque a veces en la mala elección te hace sentir que el otro no sirve este, y que vos no servís tampoco. Entonces eh, no sirve, eh, no va esto. Entonces es importantísimo tener claro por qué se rompe y no sufrir tanto porque se va, se va a encontrar. Hay que conectarse con uno mismo y Totalmente. ver qué pasó, porque a veces... A veces uno tuvo un pequeño, algo que tiene ahí, eh, chiquitito, flojito, que lo ajustamos un poquito y estamos en condiciones de encontrar la persona que merecemos. Exactamente. No es que para su vida. Me encanta. Todo pasa es por algo, algo y todos vienen a enseñarnos a nuestras vidas algo. Hay que tomarlo y saber así. Esta persona no fue para vos, pero algo te dejó. Para bien o para mal, un mensajito dejó. Así que bueno, muchísimas gracias Beatriz, hermosa charla hemos tenido. Bueno, un beso grande. Todo es para bien. Chao, chao, chao, Todo es para bien. Todo. Mirá. Me encanta. Bueno, ahí está. Depende en gran parte de, de cada uno. De cada uno. Pero a, eh, considerando los mensajes que hemos leído, cuando llega un montón más sí. que no hemos podido leer, eh, es difícil ¿Qué? sobreponerse. Un montón. Y somos masoquistas porque viste que vamos a sufrir sí. más todavía. Vamos a escuchar esa canción que nos dijo. Más a Formará parte, de <ríe> parte del aprendizaje.